A la sangre más fría de mi día que la pumita del helado y tanto como a mí me quería que el conceito oh, o no Y es que yo no tengo quien me consuele. Yo me arrimo a la muralla, me contento las palabras diciendo.